Hola a todos, buenas tardes. El vídeo de hoy es ligeramente diferente porque hoy no voy a explicaros cosas, os voy a traer dos vídeos de dos trabajos que hemos presentado en Genui, el Congreso Genui, que son las Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Y estos dos trabajos son sobre los hábitos de vida y las técnicas para optimizar el aprendizaje y cómo diseñar una asignatura con la metodología de aprendizaje basado en proyectos y lo que queremos es preguntaros a vosotros que nos digáis qué os parece más importante los hábitos o las buenas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, hábitos de vida o proyectos Elegid. para que nos digáis qué os lo parece más importante lo que os pedimos es vuestros comentarios y vuestros me gusta con eso nos diréis qué es lo que os parece más importante de ambas cosas queremos oíros y además os animamos a que os paséis por el congreso genui que es gratuito se está celebrando esta semana de forma virtual y podéis ver no solo nuestros trabajos sino todos los trabajos interesantes que hay sobre enseñanza y aprendizaje así que os animo a pasar a ver los vídeos y a disfrutarlos y recordar que pronto estaré de vuelta con más vídeos pronto nos veremos un saludo a todos